Hola, bienvenidos al sorteo 6522. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy, sábado 13 de mayo, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras, compra Raspa y listo, y todo el eje cafetero. En los puntos a Apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérenlo en Apostar su suerte y facilísimo. Este es el resultado. Atentos al ganador. 4, 3, 6. Dos. Les verifico el resultado. Gana el número 43624362. Número ganador, delegado, ¿es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Salento. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.